Bueno, aquí estoy, Simur, a pesar de tus señas ¡Inspector Cedis! Espero que esté preparado para una inolvidable piña ¡Oh! ¡Polainas! ¡Mi asado se arruinó! Aunque, aunque podría ir a comprar piñas y disfrazarlas como mías <risa> ¡Diabólico, Fred! Simur. Eh. Sebi, <risa> <Ces> <Sorry. risa> ah Sebi no, te... estaba ¿Qué. yo eh en el ejercicio, ¿Por qué está saliendo humo de su horno? Freddy. Oh no, eso no es humo, eso es vapor, vapor de nuestro vapor de nuestras piñas al vapor. Mm. ¡Piñas! dice, hmm. uh. sí, espero que estés eh, preparado para, una para unas piñas inolvidables! ¿No dijo que había piñas? ¡No, no, no! ¡No, no, no sí, son piñas! Pi piñas ¡Les los... dice granadas, eh! No ¡Sí! Sé. ¡Oh, no! Es, ¡Son piñas al vapor! ¡Una receta cámara familiar! ¡Para piñas al vapor! ¡Sí! y les dice piñas a pesar de que son granadas. Ajá. Mm. Bueno, una cosa que tengo que mm. Disculpe un momento. ¡Ah! Bueno, creo que creo que es suficiente, tengo que ir Sí, es cierto, debería irme. Dios, ¿qué es eso? Mm, son limones. ¿Qué? ¿Limones? En esta época del año, en esta hora del día, en esta parte del mundo y es y ubicado específicamente en Block Theater? Sí. Hey. ¿Puedo ver? No. ¡Fred, te acabaste las pinches piñas! No mamá, son limones, son granadas. Bueno, Fred es un hombre extraño, pero debo decir, cocina unas muy buenas piñas.